¡Hey! ¿Qué dice la muchacha de... El día de hoy por fin llegó la versión más actualizada de tu WhatsApp Plus y vamos a hablar de los principales desarrolladores, tanto de Alex Mods como de Jesse Mods. y en este video vamos a ver cómo instalarlos correctamente y también te enseñaré cómo tener todos los temas personalizados que estás viendo y muchísimos más y ya sabes que si tienes Alex Mods te puedes pasar a Jesse Mods con un solo clic o puedes volver a AlexMods con un solo clic. Sin tener que hacer una copia de seguridad, ni tener que desinstalar tu Whatsapp, ni nada de eso. Son completamente compatibles. Se graban encima uno del otro, como si se tratara de una actualización más. Y de paso, te recuerdo que puedes pedirme los temas personalizados que quieras. Así que de una vez, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu.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 e Instagram, donde vas a encontrar consejos muy buenos sobre seguridad y redes sociales. Desde el video que hice anteriormente, a algunos les ha gustado y a otros no, estos efectos animados que le puedes poner a cualquier tema de tu WhatsApp Plus. Pero para poder modificarlo o borrarlo si no quieres, vamos a entrar a la opción de Plus Configuración. Aquí nos vamos a dirigir a la opción Pantalla Principal y vamos a escoger en la parte de Mods la opción Efectos. En esta opción... Puedes modificar la intensidad, también puedes cambiar la velocidad con la que se mueven los efectos Y en la parte superior puedes habilitar o deshabilitar los efectos También puedes cambiar los estilos acá, hay 5 estilos aunque todos tienen el mismo nombre Pero bueno, en este caso más que cambiarlos vamos a desactivar el efecto Ahora sí, vamos a retroceder y vamos a ver que ahora... Me pasé... En la parte principal, en tu pantalla principal, ya no aparecen estos efectos, que como te digo, los puedes activar cuando quieras, para cualquiera de tus temas personalizados. Y otro detallazo que me han estado preguntando bastante es cómo hacer para que los chats de tus contactos y los grupos de tu WhatsApp estén separados en pestañas diferentes. Ya que en la última versión estaban viniendo juntos, pero en algunos temas yo los mostraba separados. Para poder hacer esto vamos nuevamente a la opción Plus Configuración y ahora nos vamos a dirigir a la pestaña nuevamente Pantalla Principal. Aquí vamos a subir hasta la opción Barra Superior. Dentro de barra superior vamos a ver hasta más o menos abajo por la mitad, hay bastantes opciones aquí obviamente, la opción separar chats grupo. Una vez que los desactivas van a estar juntos, así como vemos acá, pero si lo quieres separado vamos a tener que activar esta opción. Y así ya tendrías separados los chats de tus contactos con los grupos de tu WhatsApp. Y otra cosita sabrosita que no te había contado es que dentro de las conversaciones, dentro de tus chats, tú puedes cambiar los colores y hasta la forma o la apariencia de tus propios chats. Para eso vamos a entrar en la parte superior de nuestro WhatsApp a los tres puntitos y vamos a plus configuración. ¡Ah! Torpes manos de adulto. Y ahora vamos a dirigirnos a la opción pantalla de conversación. En esta sección nos dirigimos a burbujas y sticks. Aquí vamos a encontrar la opción estilo de burbuja. Por defecto, en las opciones de estilo de burbuja, yo te recomiendo que lo dejes en iOS porque es una de las más manejables. Pero también hay muchas otras, como puedes ver. Vamos a escoger una random. A ver, por ejemplo, esta de acá. Ah, esto, ya, bueno. Esta de acá que viene ya con un marco diferente y con colores preestablecidos. Vamos a retroceder y vamos a ver que ahora nuestro tema personalizado. Tiene colores y estilos diferentes para las conversaciones de tus chats. Y ahora te dejo a ti a que pruebes cuál es el estilo de burbujas que más te guste, pero si quieres volver a la configuración en la que estaba, te recomiendo usar el estilo iOS. Como siempre, esta última versión que acaba de salir te permite ver mensajes eliminados y estados eliminados, además de descargarlos. Y además de poder distorsionar la voz de tus mensajes o mandar mensajes bomba, también viene con los últimos emojis estilo iPhone y el tipo de letra de iOS. Y ahora para descargar la última versión, vamos al enlace que te dejé en el primer comentario y bajamos hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. También te recuerdo que más abajo están todos mis temas personalizados ordenados por categoría, para que los descargues con un solo clic. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, vamos a este botoncito naranja y aquí vamos a entrar para poder ver la última versión de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus. Una vez aquí, vamos a ver cuatro diferentes versiones de WhatsApp Plus, y tú me dirás por qué. Bueno, primero está la última versión oficial de Jesse Mods, también está la última versión de Alex Mods, pero es la versión beta, la versión 18.00, que salió en octubre. Y la última versión oficial de Alex Mods ha salido ya hace un tiempo, en el mes de agosto. Y por último la versión de HeyMods que no te recomiendo que lo instales. En este caso la última versión beta de AlexMods, la versión 18.00 o la última versión de JesseMods son completamente compatibles. Ya tú puedes escoger cuál te conviene más, algunos prefieren AlexMods por lo que es más sencillo. Pero JesseMods tiene mucho más opciones, así que para este ejemplo vamos a descargar la última versión de JesseMods. Como ves el enlace te lleva a una descarga de MediaFire y con un solo clic ya lo tienes descargado. Si ya tenías una anterior versión de WhatsApp Plus de Alex Mods, puedes instalar la última versión de Jesse Mods como si se tratara de una actualización más de Alex Mods, o sea, lo ejecutas y listo, sin hacer copia de seguridad ni desinstalar nada. Lo mismo si tienes la última versión de Jesse Mods y te quieres pasar a la última versión 18.00 de Alex Mods. Pero si es la primera vez que vas a instalar un WhatsApp Plus y tenías el WhatsApp normal, tranquilo, yo te voy a guiar.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 y aprovecho para recordarte que esta versión de WhatsApp Plus viene con muchas más opciones, principalmente para edición, así que me va a costar un poquito editar tantos temas personalizados que me piden. Pero no te preocupes, igual seguiré haciendo varios temas personalizados cada semana, así que no dudes en pedirme el tema que quieras en los comentarios. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.